Señores, estamos de vuelta con ustedes después de un, una batalla, ¿eh? pero bueno, aquí estamos. Mire, yo le decía en un momento dado que nosotros teníamos al director del recinto UAS San Francisco, Miguel Medina, que venía también acompañado del periodista Antonio María. Ellos están aquí porque San Francisco celebra una efeméride interesante e importante. Son los 56 aniversarios del levantamiento de San Francisco de Macorís, en la Guerra del 65, ¿verdad? Y, por supuesto, está Miguel Medina, que eh, participó, en cierto modo, en, no, en los no, acontecimientos, no. aunque eh, ya estaba... Escuchando la radio. <risa> <risa> Escuchando la radio, dice él. Y Antonio María, que es el presidente de la Fundación Camaño. Con ellos vamos a hablar sobre, este, sobre estos aspectos, porque... Eh, son uh, gente que conoce de primera mano todo lo que aconteció. Antonio, además, es presidente del club Gregorio, el eterno presidente del club Gregorio Luperón, que criticaba a Balaguer, pero es más reeleccionista que, que el doctor. ¿Eh? <ríe> ¿Eh <Antonio? ríe> <Estoy bastante ríe> Señor, esa licencia solamente la tengo yo, de decirle esas cosas a Antonio. Antonio, buenos días. Sí. Buen día, buen día. Miguel. Porque, placer, bien, bien, porque bien, son de medio. rabo chivo los dos. Amado, yo una ¿Eh? vez... Son de rabo chivo Sí, los sí, somos de rabo chivo los dos. Amado, más de una vez, atención a, a los nuevos de este programa. <risa> más de una vez asistí a las sesiones del ayuntamiento. En busca de una entrevista, esto, en el desarrollo de la gestión de Francis Rodríguez y otros... Ya ver la que dijo el presidente del ayuntamiento. ¿Me puedo quitar? ¿Usted se... Sí, sí, ah, sí. ¿no? sí, sí ¿Usted se sí. vacunó, Antonio? El... Sí. Porque, ah, bueno, está, está vacunado dos también. Veces. Repite eso. y Está vacunado. En la, en la gestión del señor Francis Rodríguez varias veces en, en el ayuntamiento como regidor y, y, de, NLU, y, de, sí. y de otros, sí. cuando asistía en busca de una entrevista a la sesión del ayuntamiento, decía el presidente, en ese entonces, Miguel Ángel Díaz Alejo, que cuando yo estaba ahí asumían una posición revolucionaria ciertos <risa> compañeros de su sala. <risa> y, y no es una excepción este programa. Yo vi a Francis, amado, y al compañero a la base allí, oye, tirándose a la cajetada. <risa> sí, sí, sí, sí. De, la de, no desde desde que Antonio María entró aquí, esto se convirtió aquí en un campo de batalla. Sí, sí, sí. La gente no se imagina media, lo que pasó detrás de, de casa. Exacto. Un mediador oye, por excelencia. Mira cómo ya pero, me dio entre ustedes. Pero fíjense, fíjense, en eh, los momentos más angustiantes de este pueblo. Sin yo ser cura, he tenido que actuar como cura en, en algunos eventos, sobre todo los movimientos huelgarios, y no solamente en esta ciudad, sino que esta mediación ha sido exportada a Salcedo, a La Vega, Santiago, la capital, entre otros. Pero bien, lo que vamos venimos aquí a hablar, Amado, es del levantamiento armado, el 56 ah, aniversario. 56 años sí. que San Francisco de Macorís se levanta con... Eh, los acontecimientos del, del 65, la guerra del 65. Se requería la revolución, después de la, los invasores yanquis casi barrer con los que estaban en la zona constitucionalista, o sea, los comandos constitucionalistas bajo el liderazgo del coronel Francisco Alberto Camaño reclamando la vuelta a la vida constitucional del país y el retorno al poder sin elecciones del profesor Juan bosch y se requería una participación de los pueblos que componían la República Dominicana en ese entonces. ¿Por qué? Para extender la revolución más allá de la capital dominicana. Y esto provocó que los líderes de la línea roja de, del 14 de junio, del MPD y hasta tímidamente del PRD, en algún momento... Eh, surgiera la idea de extender la revolución a algunos pueblos. Y así fue. Filedio de Espradel, Homero Hernández, entre otros, se reunieron y determinaron algunos pueblos. Claro, había que incluir el pueblo más aguerrido de la República Dominicana desde 1844, San Francisco de Macorís. Y tan así lo demostramos, que es el único pueblo que realmente realizó un levantamiento armado en apoyo a la revolución. Más de 20 jóvenes muertos, algunos bajo torturas tanto en el cuartel policial como en la fortaleza Duarte. Mira, eh, Jesús de la Rosa escribió un, un pequeño opúsculo, se puede decir, casi testimonial, porque él participó como ex miembro de la, ah. de la, de la Marina de Guerra, Ella, eh, participó en los acontecimientos. Y él no menciona en su libro a San Francisco de Macorís como pueblo con... A, a él, pero, pero hay una cosa, sí. Antonio, y es que él menciona a la vega. En el libro él menciona a la vega y me encontré raro que no incluyera el comando de San Francisco, que incluso el ex gobernador tío del de caballero que se sienta de este lado, sí. estuvo eh, involucrado en ese comando. Sí. Eh, Juanito eh, ahí es que está la importancia de que en San Francisco de Macorís se hayan unificado la UAS recinto la ADP, Club Gregorio Luperón y la Fundación Camán para resaltar a los héroes y mártires del pueblo dominicano y sobre todo los hechos patrióticos desde 1844 hacia acá. Mira, mira. Resulta que si, si, como dice usted, leer los libros en ningún momento aparece San Francisco de Macorís como el único pueblo en levantarse en armas, en apoyo a la revolución. Así es. Y eso, se, eso tiene su su porqué. Su explicación. El MPD el 14 de junio y las demás organizaciones políticas que incidían o que incidieron en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís, porque aquí hay que destacar que la avanzada principal del MPD del 14 de junio etcétera, etcétera, se dirigió a San Francisco de Macorís, el caso de Homero Hernández, de Bayardo Jiménez, Soste. de Sostene Peña Jaques, de Pasito Polanco, etcétera, etcétera para asumir el levantamiento armado. Y esas organizaciones, y ahí tenemos testimonios grabados, en ningún momento, en ningún momento se sentaron a evaluar por qué fue el fracaso del levantamiento armado aquí. O sea, lo negativo. El, el, el levantamiento se hizo. Y por eso, en, en mi condición de presidente nacional de la Fundación Camaño, he estado siempre reclamando eso que por qué los historiadores y ciertos líderes de la revolución ni siquiera mencionan a San Francisco de Macorís cuando aquí murieron los principales dirigentes de la revolución del 24 de abril del 65. Pero bien, eso es historia. Mira, Miguel. Hay una cosa que quiero preguntarle a Antonio. Se recoge en parte, y teníamos entendido, es para que me aclare la fecha, 23 o 25. Lo, bueno, lo sitúan 25, la mayoría de, de referencias que tú encuentras. Y, y ciertamente, yo quería saber lo que tú acabas de preguntar en el aire. ¿Pero qué cosa sitúa? La, el, no, ¿El inicio la fecha, de la guerra? No, no la fecha del levantamiento de San Francisco. Ah, ya. A una diferencia de dos días. Pero hoy que se puede llamar un levantamiento efímero o, o, o de poco tiempo, y qué fue lo que generó eso cuando desde la restauración o desde la independencia, San Francisco de Macorís, no, desde, desde la ocupación, ha tenido un referente de que aquí fue el único lugar que no se permitió bajar la bandera por el bisabuelo de Vincho Castillo, que es, Manuel María Castillo, que en justamente donde está el Senaza o estaba el Senaza, está el Senaza ahí todavía. Era la casa. Y aquí entonces, con un referente de los mártires que tenemos, no tenemos un referente como tú lo preguntabas. Sí. Decía que el, la importancia de la unificación de estas entidades para resaltar eso que falta en la historia revolucionaria del pueblo dominicano. El día, el día 25, o sea, el viernes que viene, eh, con una iniciativa muy buena por parte de la UAS Recinto, se está haciendo a través de Benito Antonio un levantamiento de testimonios de los sobrevivientes. ¿De qué pasó ese 25 de junio del 65? Y lo vamos a proyectar el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Salón eh, Mar, eh, Ana María Arias, de la UAS. Va vamos, vamos eh, Miguel. ¿Quiénes estarán en, ese, eh, eh, eh, en esa recopilación de informativa? Nosotros tenemos figuras <coughs> sobresalientes que todavía viven. Bueno, acabo de enviarle a, a quien hay que darle los créditos a Benito Antonio, que día y noche ha ahí está Benito Antonio. realizado está ahí, un. ¿no? Realizado un gran trabajo. Junto con la maestra. Eh, de Fidel bueno, aquí, Guzmán. Aquí está la representación de comunicación de la UAS. <risa> está Giovanni Ortega, sí. es la coordinadora de extensión. Ahí está. Se está estrenando como coordinadora ah, de extensión. Se está sí. como coordinadora de extensión. Felicidad sí, antes estaba... Tony. El maestro Sierra dijo que pasó a ser el coordinador de bienestar estudiantil. Pero ellos trabajan en pareja, en equipo. Son un buen equipo no, en Giovanni la universidad. Entonces, puedo señalar al ex gobernador Juan Lantigua, que narra incluso lo que sucedió en los primeros momentos con los crímenes que se cometieron en la fortaleza Duarte, porque estaba ahí. En prisión, eh, Fidel Guzmán Soto, que fue donde llegó Homero Hernández y, y otros combatientes eh, constitucionalistas a reclutar los primeros 12 combatientes en Ciudad Nueva para iniciar todos los preparativos y los entrenamientos, está negro, que es una figura. Negro algo. Negro Hidalgo, que es una figura emblemática y que despeja lo que eh, Francis, el colega Francis eh, preguntaba sobre la fecha, porque Negro fue herido ahí detrás de la fortaleza el 25 de junio, junto con Abrancito Vargas estuvo ahí y con Bayardo Jiménez que cayó abatido en ese... En ese Intento de ataque a la, a la fortaleza Duarte desde la parte de, del río, de, del famoso Gotera, ¿verdad? De donde Gotera. De donde Gotera. Entonces está eh, eh, el historiador Roberto Casat, porque además de la parte heroica y de sacrificio que se refleja en ese documental de aproximadamente una hora, que hay que anunciar que será transmitido por los canales de Telenor en el mismo horario en que se estará proyectando en el salón en vivo, o sea. Ana Luisa Arias en vivo. O sea, que la población de San Francisco de Macorís tendrá la oportunidad de observar ese documental el, a partir del... Próximo viernes 25 a las 10 de la mañana y debo para completar la información del programa de actividades de, del Salón Ana Luisa Arias, nos vamos a trasladar al monumento a esos mártires en el, al lado del cementerio municipal y se hará una exposición que ya se presentaron algunas en pantalla de más de 50 fotografías con mártires, héroes y documentos. Importantes reseñas periodísticas de la época, el documento que elaboró la Organización de Estados Americanos, que una comisión visitó cuatro o cinco veces a San Francisco de Macorís, porque fue prácticamente un genocidio. Fueron prisioneros de guerra que fueron fusilados asesinados, tanto en el cuartel policial como en la fortaleza Duarte, eh, revolucionarios del temple de, de Valdemiro Castro, de Jimmy Vargas, de Abrancito Vargas, Chepe Sánchez, Pasito Polanco. Entonces, para concluir esa parte, debo decir que con este homenaje de él, próximo viernes 25, se va a dejar un testimonio ya, un documento, un documento histórico, bueno, ahí está Juan Lantigo haciendo su relato, un, un relato dramático, porque antes de que lo asesinaran, eh, recibieron la información en la prisión, por parte del probó, como se le llama, recibieron la información de que iban a ser asesinados, tanto el viejo, Chepe Vázquez, que finalmente salvó la vida de manera milagrosa, como eh, Jimmy Vargas, Profesor, que fue asesinado. Eh, cada año se depositan ofrendas en reconocimiento de estos héroes. En el caso de San Francisco de Macorís y de otros héroes a nivel nacional, se hacen algunas actividades gubernamentales y demás. La pregunta es la siguiente, me gustaría escuchar su parecer o el de Antonio. Eh, siento, percibo que en las nuevas generaciones, los jóvenes no tan jovencitos... Eh, tenemos una debilidad eh, en lo que tiene que ver con esa identificación patriótica de conocer nuestra historia de empoderarnos de ella eh, usted como maestro y, y a nivel de universidad se supone que conoce verdad eh, el, el, el pensar o el comportamiento de los jóvenes adultos y este tema de la identificación patriótica y cultural vamos a agregarle qué piensa usted que, que a qué se debe qué falta desde la parte gubernamental, como sociedad hemos ido dejando de lado esto tan importante en un país? Eso se trata de un proyecto de contrainsurgencia que se inició precisamente con mucha intensidad a partir de la revolución de abril de 1965 todo un bombardeo ideológico para desviar la atención para, de de, de, para borrar la memoria precisamente por eso la unidad de extensión y la actual gestión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, tiene un programa que se llama De recuperación de la memoria histórica. Benito tiene un libro en su poder de más de 500, 600 páginas donde se recogen 50 años de la historia del CURNE, UAS. Esa historia de 50 años, de 1970 a 2020, no es, no es solo la historia del CURNE, sino la historia de lucha de San Francisco de Macorís. Y ahora con este documental, con estas fotografías, que la vamos a poner a circular, es la, para precisar mejor, la exposición se va a iniciar en el Parque Olegario Tenares, frente al monumento. Y el lunes siguiente estará en el corredor, en el corredor del recinto UAS donde van a comparecer miles de jóvenes entre 12 y 18 años ah, a vacunarse, bien. Muy bien. y adultos también. Pero desde que se inicia la docencia, ese documental estará siendo proyectado en escuelas, colegios, en liceos. Porque de la única manera que se contrarresta ese plan, que es algo muy dirigido para borrar la memoria, para que los pueblos vuelvan a repetir su historia, porque si la olvidan, ¿verdad? Profesor, Vuelven Antonio, a repetir su los historia. El 27 de febrero se pregunta a los muchachos que qué se celebra y te dicen que el carnaval. <risa> lo mascarado. Lo mascarado. Mire, mire, yo quiero hacer una pregunta ya al final, porque estamos contra el tiempo. Pero quisiera que ustedes, los dos me la respondieran un poquito después ¿no? Yo, yo tengo la impresión, a pesar de lo que pasó de la historia, lo que relata la historia... ...de que hubo un ganador que no fue quien se cree que ganó la guerra del 65... ...y lo digo por lo siguiente, el ejército que se enfrentó al ejército regular... ...de la República Dominicana era un ejército popular, es decir, formado por militares... ...formado con formación y por civiles que algunos de ellos no sabían ni rastrillar un fusil... El un sí, ejército popular, sin disciplina, sin organización, sin orden, bueno... ...es esa categoría de ejército popular... En contra, tenían también, además del ejército regular dominicano, tenían en contra 42 mil marinos que desembarcaron. Entrenados, entrenados para la guerra. Y tenían además, y tenían además, eh, la oligarquía criolla en contra. ¿Qué? Tenían eh, los medios en contra y la organización de Estados Americanos en contra. Yo digo, ¿quién ganó la guerra en ese contexto San Francisco, de Magorís, meses, ¿sí? San Francisco de Magorís con el levantamiento armado, apresuró que los invasores yanquis, la, las autoridades, tuvieran que negociar con Camaño. Ellos habían dejado a Camaño varias veces con la, con la boca, ¿cómo dicen? Con la palabra en la boca, uh -huh. en cuanto a las negociaciones. Sí. Y por eso la palabra típica de Camaño, decir, coño, ahora que ustedes van a encontrar hombres en las calles, varias veces lo hizo delante de ellos y las cámaras. Y entonces el levantamiento armado de aquí de San Francisco de Macorís apresuró eso. Decía Ho Chi Minh en sus en su datos biográficos y diarios de que si San Francisco de Macorís, si la República Dominicana hizo retroceder al invasor yanqui, ¿por qué ellos no lo podían hacer en Vietnam? O sea, nosotros fuimos gananciosos, el pueblo dominicano, que por lo menos hacerlos retroceder y hacer... Y plantearle una negociación. Porque ellos se planteaban, eran barrer a los constitucionalistas y no lo lograron. Porque aprendimos a tirar piedra. Aprendimos a construir bombas. Aprendimos inclusive a manejar, hay un testimonio que tengo de un combatiente franco-macorizano, que aprendió a manejar el tanque, el pueblo. Ah, ok. Qué famoso tanque. Bueno, señores... Eh... Lo bueno, interesante es. El, el, lo que se va a vivir o lo que ya tiene preparado. Felicitar a Benito Antonio el recinto, pero, al recinto que ha dado el apoyo, claro. porque aquí se invierte muy poco en investigación. Exacto. Yo quiero decir, se Francis, invierte muy sobre poco sobre eso, sobre el apoyo. Okay. Sobre el apoyo. A, a, aquí a, hay demasiadas organizaciones que trabajan para huelgas. <risa> sí. Aquí hay demasiadas autoridades que manejan millones y millones de pesos. Hemos estado planteando. Y saludo por parte de las nuevas autoridades que ahora en el aniversario de Femérida, en el aniversario de la batalla del Hotel Matón participaron las autoridades, participaron y quisieron asumir el acto allá en Santiago. El, el 2 de febrero, en el aniversario del desembarco guerrillero, estuvieron las autoridades, estas nuevas autoridades, ahí presentes. Y ahora el 16 de febrero también, el aniversario ...de la muerte de, del coronel Camaño... De de junio, ...también estuvieron presentes... ...poniéndose a disposición... ...y ahora... En, el, 14 en, el, ...en lo que fue la ofrenda floral... ...los actos patrióticos del 14 de junio... ...resaltando el valor de 11 franco ...que participaron en el desembarco... ...de Constanza, Maimón y Estero Hondo. ...ahí el señor alcalde... ...el eje de la Rosa... ...puso a disposición... ...recursos económicos para que esas actividades se bueno, proyectaran a el, nivel de todo el pueblo de San Francisco. Está cambiando la mentalidad. Pero le dieron los, recursos, bueno. le dieron los sí. recursos. No, ofreció. Ah, Bien. Señores, que hemos tenido con nosotros al periodista Antonio María Jiménez y al director del recinto Gua San Francisco, el Miguel Medina, hoy hablando sobre un tema que para nosotros es, como decía él, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Vámonos Excelente. a la pausa. Gracias a ellos por estar con nosotros. Regresamos en breve. No se vayan. ¿Por qué?